Ahora no deja de gritarlo no en el centro comercial ¡Qué vergüenza! ¡Soy amante! Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video En nuestro canal de pareja El día de hoy es sábado Esta vez en el vlog de hoy les vamos a compartir Nuestro fin de semana Y ahorita vamos a ir a comer A un restaurante de comida taiwanesa Ya llegamos Este restaurante se llama Tinsun. Hola, Buenas tardes Son dos personas Gracias. ¿Qué quieres pedir? Mm. Yo quiero de estos. Ah, ok. Mmm. A ver, a ver, a ver. Quieres té negro, ¿verdad? Mm, té negro. Té negro y.. Shaolong <risa> <¿Qué> Pao. Shaolong <risa> bao. Shaolong Pao. Ya llegó nuestro té negro. Este té es adictivo, me encanta. Se ve un poco raro, ¿no? No, se ve muy rico. Ah, muy rico, como sí. cerveza. Se ve como cerveza, por la espuma. Yes, ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Ay, ya tengo chincha guachizoma! Wow. Ya llega ah, la comidita. Gracias. Gracias. Wow. Les voy a enseñar esta delicia. Muy, muy rápido. Oh, ¡Qué rico! <risa> oh. Muy, muy lleno, ¿no? Muy, muy rico. Muy rico. Oh. <risa> ya llegó más comidita. Esta lo ordenó Hayato. Enséñanos qué pediste. ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Kawaii! Oh, wow. mm, ¡Más que fue ¡Wow! ¡Qué mordida tan grande! Está muy caliente, ¿verdad? ¿Estás bien? Mm. A le gusta mucho este té y dice que te hay black adictivo. Algo le ponen a esta cosa para que me guste tanto. Wow. Delicioso. Ya salimos del restaurante. Todo delicioso, sobre todo el té. El té negro de ahí de verdad es adictivo. Está delicioso. Y ahorita vamos a ir a lavar el coche porque ya le urge, de verdad. Está bien sucio. Sí, muy muy sucio, sí Es que fuimos de viaje Fuimos a Tampico, nos invitaron a un evento Que se llama Otaco Fest Entonces pues está bien sucio de la carretera Pobrecito como Dice Hayato que, que muy guacala Guacala, ah, guacala, sí Me gusta mucho hacer eso Porque es muy divertido ¿no? ya llegamos al car watch, y tú sí. está muy emocionado porque dice que es muy divertido Pero es de esos guay. donde lo metes Uf, muy sucio bacalao. es que ahorita como saben es temporada de maripositas aquí en Monterrey entonces en la carretera había muchas maripositas y pues tuvieron accidentes contra nuestro coche entonces está lleno de insectitos muertos todo se murió todos los matamos, somos malas personas no, no, no, no, no, no, no, no. nos matamos. Entonces? No, porque es accidente. Un accidente, pero los mataste. No, no. Tú ibas manejando, fuiste tú. No, no, no. Mataste los insectos. No, no, no, no. Accidente. Accidente, no, no, no. Ahora sí la parte más divertida del car watch. Go, go, go, go, go, go, go, go. Muy divertido, ¿no? Me gusta mucho eso. Sí. En Japón no teníamos coche, así que nunca íbamos sí, a los sí, autolavados. Sí, sí, sí. Y mi mamá mi mamá, mi papá uh -huh. también no hacen. No van al autolavado. Sí. Uh -huh. ¡Gracias, <ríe> Hemos venido a este cafecito super lindo y sin querer combinamos con el café Yo también, traigo solito. Sí. <ríe> y, y el coche ya impecable ¡Tudum! Brillante <ríe> Hola, Oh, pan de Ay, qué bonito, muy, chiquito, muy chiquita Ya regresamos a la casa y ahora nos vamos a poner a ver nuestro drama coreano. Estamos viendo ahorita el de Mujercitas, está muy bueno. Lo estamos viendo en Netflix. Vamos al ritmo de los episodios porque en otras páginas sé que ya salió completo, pero en Netflix lo van subiendo de poco a poquito. Así que toca maratón, drama maníaco. Oye. Oigan, si no han comenzado a ver este drama, se los recomiendo, está re bueno. Yo sí estoy Buenos días chicos, hoy es domingo Ya estamos aquí listos para desayunar un sandwichito y nuestro café mañanero Que no puede faltar, este, perdón por la facha y por mis parches de ojos Pero siempre que me desvelo viendo mis doramas me pongo mis parchecitos de ojos sí. Ajá. Sí, soy fan de los parches de ojos coreanos Fan, tengo años desde que nos casamos los uso. Hoy el clima es muy buena. Ah. bueno, ah. sí, pero poquito hace frío, uh -huh. porque ya es otoño, uh -huh. pero no muy nieve porque en Argentina, Chile es primavera, sí es primavera. Ahora a las 10 y 45 y, y voy a practicar español con mi amiga nueva, amiga de Tania y vamos a intercambiar idiomas japonés y español sí, porque yo quiero hablar español y ella quiere hablar japonés Y ahora estoy estudiando español por como seis meses en la escuela Por eso es mejor para mí porque puedo practicar hablando español sí. ¡Hola! Sí, Genki Genki. ¿Escuchas bien? Ah, ok, ok. ¿Cómo estás? Amigos, ya los saludo con una mejor cara. Ya estoy bañadita, maquilladita, muy arregladita porque nos vamos a ir a pasear. Los domingos normalmente a veces nos reunimos con los amigos, cuando vamos a Tampico pues vamos a ver a la familia, pero el día de hoy vamos a ir primero de compras porque quiero unos zapatos de otoño-invierno, no tengo zapatos cerrados y pues es justo la temporada para ir a comprar porque calzo del 2. Sí, mi pie es diminuto, igual que toda yo, soy muy chiquita, aunque no parezca en los videos yo soy una pulga. Soy muy chiquita, entonces encontrar zapatos de mi talla es súper diferente Y ahorita que justo acabamos de cambiar de estaciones Es cuando acaban de surtir zapatos y cuando encuentro de mi talla Entonces voy a ver si encuentro zapatos Y después en la noche vamos a ir a una función en el parque Que van a hacer aquí de cine y vamos a ir a ver Coco la película Para celebrar Día de Muertos y Halloween Llegamos a Galerías Seguramente va a haber mucha gente porque es domingo, pero... Nada más hoy tenemos chance. Chance. Sí. Uh -huh. Wow, hace mucho que no veníamos a galerías. Mucho, mucho. Sí, está más brillante. Amigos, acaba de pasar algo. A Hayato se le olvidó su anillo de boda. Y le dije, de broma, pues entonces hoy vas a ser mi amante. Amante, ¿Sí? soy amante. Ahora no deja de gritarnos del centro comercial, qué vergüenza. Soy un hombre muy malo. ¿Malo? No eres malo. Malo, soy malo. Muy, muy malo. ¿Por qué? Soy tu amante. Yo... Muy chiquita. Qué bonita mi talla 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음. 음. 음. 근데 많이 음. 음. 근데 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 거. 음. 음. 음. 음. 음. 음. 음. A tres tiendas diferentes y no hay de mi talla. Llegué tarde, ya estamos en temporada y tenía que haber venido antes de la temporada, así que me quedé sin zapatos. Pobrecita. Vamos a preparar a José para llevar a, al parque. Para ir a ver a Coco. Sí. Para cenar. Y el menú de hoy es de meat sauce. Carne molida. Sí. Queso y lechuga. Ya. Mucha gente me preguntó a mí si Hayato se había traído su sanguichera de Japón Déjenme decirles que fue lo primero que metió a la maleta, su sanguichera Ah, sí, <risa> Traída sí. desde Japón La receta es muy, muy fácil Primero se pone meat sauce en pan Después se, alegre, agrega, se agrega queso Después se echa lechuga. ¡Muy fácil! Ya. ¡Tan, ta, tan! Último, se agrega mayonesa al gusto. ¡Oh! ¡Muy bien esas clases de español! Muchísimas gracias. ¡Qué rico! ¡Se ve rico! Sí. La super sandwichera traída desde Japón. Sí. Se deja reposar como 5 minutos. Wow. Esta semana Hayatito en la escuela estuvo practicando todo el vocabulario de cocina, entonces por eso... Está practicando ahorita. Veamos qué tal quedaron los sanguichitos. ¡Uh, ¡Oh, qué rico! Oh. ¡Wow! Ese quesito, qué rico. Listos los sanguichitos. Ya nada más los voy a poner en papel aluminio. Oigan, y estamos emocionados de ir a hacer un picnic así en el parque. La verdad es que en mi ciudad natal disculpen a la moto. En mi ciudad natal en Tampico hace mucho calor y aparte hay muchos mosquitos, entonces no es normal que se hagan ese tipo de actividades en los parques, así que nos emociona mucho ir. Es la primera vez que vamos. Uh. Amigos, sándwiches listos, agua lista, corchas listas, ¿Listos? mantelito de picnic listo, nosotros listos, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Woo! Ya estamos en el parque, está súper bonito, me recuerda mucho a Corea. Me recuerda a los parques de Corea Hayatora. Sí, Ahora sí. entiendo por qué dices que Monterrey se parece a Corea, en ciertas cosas sí se parece. Sí, sí, siempre digo. Ya está ya en el fondo la pantallita sí. para la película. Sí, qué emoción. Hemos llegado antes para que nos dé chance de agarrar un buen lugar. dicho no, sofa y tengo sofa. Sofa, sofa, ah, chua, chua. Oh, ah, qué bonito. Vean qué buen lugar agarramos. Perfecto. Yes. Es la hora de los sándwiches sí. Ay, gracias. Pues por beso. Eh, hey, ¡Muy bien! bien. Pero es pan, de muerto. Ah, pan de muerto ¡Sí! ¡Oh, muy bien! ¡Pan de muerto! ¡Banam! Oh. oh. ¡De la chimpa! ¡Coco, coco! ¡Coco! Ya nos regresamos a la casa. Tuvimos que venirnos antes de que terminara la película. Porque yo tenía muchísimo frío. Entonces tú me está preparando ahorita un tecito. Para que pueda ya como que calmarme. Porque sigo congelada a pesar de que tenía dos colchas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor no olviden regalarnos un me gusta. Compartirlo con sus amigos. Y suscribirse a nuestro canal. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Adiós. Bye, bye.